Ok. Una noche más cantando para ti. Esto es fantástico, Lion Records. Espero que me perdones si escuches esto. Sampler. Llega la luna por fin. Cuando el sol llega otra vez, llega la luna por fin. El cielo pinta de gris. Quiero desaparecer. el sol llegue otra vez dice yo bajaría la luna hasta tus pies perdóname hay que intentarlo otra vez dime ¿qué se puede hacer es que contigo yo quiero crecer hay que curar las cicatrices Sé que cometí un error y estoy muy triste Quiero verte mi amor, ya te lo dije Ya te lo dije Quiero volver contigo, estoy perdido Entre las manos que caminaron conmigo Solo quiero que escuches este dolido Una vez más Quedarme a tu lado Espero perdones a este tarado Me ha dejado enamorado Esa sonrisa y estos ojos me han hechizado Dice Llega la luna por fin El cielo pide. Cuando el sol llegue otra vez Llega la luna por fin, llegó por fin El cielo pinta de gris, dejó mi mundo gris Desaparecer, solo quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Cuando llegue otra vez Otra noche más y vivo mi agonía ¿Quién diría que te irías algún día? Por favor regresa mi vida Que te extraño todavía yo me siento solo entre tanta oscuridad Por más que busque la luz no la puedo encontrar Quiero agarrar tus manos una vez más Y sentirme seguro en esta tempestad Una noche más y no sales de mi mente Despierto muy tarde pensando en volver a verte Quererte, besarte y poder abrazarte fuerte dice Momentos vividos que hemos tenido Ver atardecer y amanecer contigo Sigo sin creer que tú te hayas ido Camino sin rumbo y sin ningún sentido Llega la luna por fin Llevo por fin El cielo pinta de gris Un mundo gris Quiero desaparecer Solo quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Cuando llegue otra vez Esto es fantástico, Lion Records Espero que me perdones si estás escuchando esto Con mucho amor Sampler. Te quiero nos vemos muy pronto Con mucho cariño Triste despedida volumen 2 Fantástico Lion Records Chao